Oh, hola, hola, buenos días. Aquí somos comentando un Dios a la taberna. Y hoy venimos en este domingo de Blood Bowl a jugar la final de la Copa del Blood Bowl. Este era nuestro objetivo desde el principio, desde el comienzo de nuestra campaña. Y hoy vamos a jugarnos el partido definitivo. No queda nada más. Somos los que estamos. Vamos a jugar contra Poison and of the Sun, un partido único. A por la final. O sea, vamos a jugar por el trofeo. No hay otra cosa. Así que, dicho, lo dicho, vamos a por ello. Nosotros tenemos 160k de gasto disponible. Vamos a comprarnos. Soborno maestro chef. Uh, no, no nos da para maestro chef. Nah, y jugadores estrella... Pasamos, la verdad, un poquito de comprar... Sí. Una segunda tirada... Es que el mago me pinta mucho, ¿eh? Vamos a comprar un soborno... Vale, para meterlo por la... Por la máquina... Para aguantar la máquina durante todo el partido... Y ya, aparte de eso, no... Porque si no, se le van a sumar al otro equipo. Vale, siguiente... Vale, ellos han pillado un maestro Chef Halfling... Ok... No nos arrepentimos de nada. Ese soborno lo vamos a usar nosotros, pero bien, bien, bien, bien. O sea, vamos a tener la máquina durante todo el partido en el campo. Va a ser nuestro baluarte en el centro y a partir de ahí vamos a empezar a jugar. Vamos a ir hacia adelante o vamos a aguantar lo que haga falta. Pero lo vamos a dar todo porque es la final. Vale, emoción, nervios. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Mira! Venga, jugamos fuera de casa Ok, te lo compro Venga, vamos chicos Llevamos como meses ya Con esto, así que no se nos escapan Vale, está diciendo él Ellos ganan dos Y nosotros perdemos dos Bueno, está bien, nos quedan cinco Vale, ok, defendemos ¿Cómo vamos a ¿Quién está en banquillo? Mantenerse firme y defensa Uy, vale, menos mal Defensa. Vale, ok, vamos a cambiarlo por Normec. ¿Quién tenemos lesionado? Sé que teníamos alguien lesionado. Ah, no me acuerdo. Es verdad. Uno que tenía agallas, si no me equivoco. Y golpe mortífero, puede ser. Teníamos uno de los defensas, tocho, lesionado. Vale. Ok, lo guardamos así, vemos a ver cómo va. Bien, bueno, más que perfecto. Un poquito para el lado. A ver qué tal, puede moverse, ok. Oh, bien, vale, falló, nice. Turno 1. A ver qué tal se da esto. Aquí, aquí, aquí, con el Croxivor ahí vamos a tener problemas. Vale. Ah, bueno, lo normal, movimientos de lado, de otro Él tiene tres eslizones de recambio Bien, nosotros tenemos claro que Los que nos tenemos que quitar son los saurios ¿Vale? Hombre, si nos podemos quitar el Croxigor, Pues mejor que mejor, venga, hombre Bueno, ok, em empiezan bien ellos Me cago en la leche, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo está? A ver Sin efecto a largo plazo, vale, me lo quedo Uf. Turno uno, primer placaje, ¿eh? empezamos duro Vale. What? Árbitro. Eh. No, bueno. Construcción. La conmoción. A ver qué. Que surge. Eh. Vale, no hacer nada. Porque te vas a quedar por aquí. Bien, bien sí. No me importa perder un poquito la zona y ya está, pero es que hemos perdido en dos placajes dos hombres, tío. Es súper injusto. Y no ha tenido ningún placaje deficiente. Todos han sido un golpeo y... Mira, vale, bueno. Venga, ok, nos toca. No ha aplacado con el... Con el Croxigord. Vale, nos levantamos y... Puff. Vale, no, no es el mejor placaje este. Venga, dale a Gallas. Joder. Vale, me la quedo, que ya decía lo que quiera. Vale, vamos a poder placar aquí. Venga, sí, esta está bien. Vale, perfecto. Placaje normal, este es difícil Porque no tenemos agallas, este es más Difícil aún ¡Buf! Probar el Blitz Con este hombre está difícil ¿Este Kroxig Tiene fuerza aumentada? Sí, ya decía yo Uf, Pues un Kroxig Ahora fuerza 5 es una va locura ¿eh? Vale Ok, aquí y decimos que sí. Venga, va. A ver si sacamos algún placaje favorable. Estaría... De muerte. Vale. Vale, y decimos que sí. Bien, venga, lesionado. Una por otra, una por otra. Empezamos ahí a rascar un poquito. Sin efecto a largo plazo. Bien. Pero... Ya lo tenemos fuera de partido Vale, con este vamos a venir a cerrarnos Aquí al centro un poquito Vamos a cerrar con los defensores Es que este más o menos me lo quiero alejar de aquí Porque el balón puede ser que caiga en esta, en esta zona Y con eso vamos a tener problemas ¿Podemos venir aquí a apoyar y tratar de hacer el placaje aquí? Sí Venga, un dado, está bien Vale, ahí y decimos que sí, seguimos Vale, ok Y nos lo, queda, nos lo quedamos, el turno Tal y como está Tenemos que sacar gente de ellos fuera Poder ser saurios, dejarlos lesionados Y que no participe más en el partido Los noqueos, bueno, pues no están mal Nos quitamos gente de en medio Pero Vale a ver, los hombres lagartos siempre han tenido el problema... Bueno, el problema, la ventaja de que son capaces de, de escurrirse muy bien con los eslizones. Tienen mucho movimiento. Además, este equipo parece que tiene unos croxivores bastante duros. Aparte de tener fuerza 4, tienen potencia de choque. O sea que... Vamos a tener problemillas. Quitarlos, quitarnos los eslizones nos da un poco igual. Pero primero tenemos que paliar su, su grupo de contacto. Vayamos sin perder de los nuestros, claro Eso sería una ventaja Vale, venga Aguantamos, bien, bravo Vale, aquí estamos entrando ya en desventaja numérica Vamos a solucionar primero estos placajes No, tú arriba, sí, me gusta ¿Podemos placar aquí? Sí, ahondamos, venga Vale, perfecto Y, y decimos que sí Venga Vale, liberamos este blitzer para que se pueda incorporar aquí en la zona centro Ahora, nos vamos a llevar a este 83% de agallas Dale, calor, chico Venga, muy bien Vale, aquí Y decimos que sí Decimos que sí Seguimos un poco más Vale, me gusta Ahora bien, este defensa Aquí Sí, perfecto A dos dados Venga Un eslizón por el aire Oh Vale, y yo me quedo Vale, vale, vale, vale bueno, estamos bien El blitzer, aquí, ¿qué tal? ¿Tiene el apoyo? Sí, a un dado Repetimos Venga, mejor Aquí Y... Nos quedamos, venga Vale, vale, vale, bueno, tenemos gente en el suelo Aquí, ¿qué tal? Estos son dos dados para nosotros Bien, es un placaje que él no va a tomar nunca Vale, lo que tenemos que tratar de hacer es eh, ganar el plagaje, o sea, tumbarlo a por ellos, un 83%, vale. Yo tengo bloqueo y él no, maravilloso. Vale, vale, vale, vale, perfecto, o sea, está en muy buena posición. Es un 50% de recogida. Venga, Zarklon. Bien. Yeah. Vale. Es un avance. Ahora, ¿qué más? Eh, uh, uh, uh. Vale, vamos a meter aquí a Doerlin para acabar de cerrar un poco la zona. Y tener esto provisto de, de cierta protección para cuando se acabe la ensalada de las tortas. Vale, no sé cómo se está moviendo Probablemente quiera rescatar a los saurios La cosa era poder asegurar el balón No pasaba nada Si se perdía, que se nos caía de las manos Pues mira, eso que nos llevábamos, ¿no? Por lo menos lo movilizábamos A ver a quién le caía, pero... Vale, ok ¿Ahora qué? Vale, tiene sentido Lo mete aquí, pero tenemos mucha defensa Bien, vale, solo es un movimiento Estupendo Vale Vale, sí, aquí en este lado Nosotros tenemos las de perder Al fin y al cabo Por, por lo menos Por lo menos Tienen Saurya de Fuerza 5 Ahí aislado Vale Ok Nos toca Estamos bien La máquina sin duda aquí Digo, con suerte Y vamos a placar a tres dados Uh, perfecto Perfecto Vale, maravilloso Nada Está aguantando mucho, tiene mucha armadura. Nada, venga. Yo tengo bloqueo y él también. Lástima. Vale. Vamos a quitarnos este de encima. Perfecto, dos dados. Maravilloso. Aquí. Y nos quedamos. Bien, yeah, lesionado. Venga, un eslizón menos. Vamos sacándonos gente de en medio, me parece. Totalmente correcto. Vale. Ok. Aquí. A gallas. Dale, ahí. Eso es. Con un paro. Oigo. Vale. Muy bien. ¡Bien! ¡Cao! Eso es Nosotros tenemos que ir desatascando la situación Ir sacando gente fuera y, y todo, todo, todo Lo que sea sacar gente fuera nos sirve Ok, ¿aquí qué tal está? Agallas, vamos a tirarle a Gallas. Venga, vale Vale Vale, aquí Y lo dejamos fuera de la participación de cualquier jugada Vale, vamos a estructurarnos Vamos a colocarnos aquí Turno 3, tenemos tiempo, eh, tenemos tiempo Vale, y nos arrimamos Aquí para acabar de cerrar un poquito Lo que es la zona de la, de la posible caja Vale, aquí, ¿podemos sacar algo? Venga, agallas, dale Yo tengo bloqueo También Y este es el que va a ser Un poquito más complicado Vale, no, aquí no, no lo vamos a jugar Vamos a aguantar en ese lateral Y ya está, bien Ok, siguientes... Uh, uh, uh, uh, me está dejando aquí mucho espacio, ¿eh? Yo voy a poder correr, voy a tener calle para correr. ¿Por qué destinarías gente para allá? Es que el, con el Croxigor lo único que está haciendo es aguantarme. Ok, te regalas placajes, pero... Vale, además está bien porque este tiene el 10 de armadura y este es prácticamente in inlesionable. Este no tanto. Vale. Vale. Buah, qué suerte. Vale, le salió bien. Defensa. Bien. Se vaya, se escapó. Vale. Vale, vale, vale, vale. Ok. Vamos con el Croxigor. Esto es placaje seguro, no falla. Yo no tengo bloqueo, él tampoco lo muevo, mantenerse firme. Nada, vale. Ok, vamos a ganar posiciones. ¿Hasta dónde puede ir con el balón? Hasta aquí. Vale, vale, vale. Este movimiento está bien. Vale, sí, sí, tengo gente para poder cerrarme la caja Está bien, me gusta Vale, muy bien Vale, para allá Vale, golpe poderoso y se queda aturdido Perfecto ¿Hasta dónde puedo mover con este? ¿Se puede quedar en la parte? Oh, qué bien, vale Nos movilizamos aquí Y la otra zona de la caja sin duda va a ser Ok, con este hombre hasta aquí Vale, vale, vale, vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Nos vamos a quedar muy tranquilos Perfecto Y con este hasta aquí Oh Vale, un 83% de a por ellos Me sirve Bien, vale Ya tenemos colocada la caja, no tenemos nadie aquí en el borde Pero es que si se quiere meter por aquí Para hacer un placaje lo tumbo Y lo echo para afuera Vale Vamos a aprovechar, vamos a situarnos. A... Uy, regate. Ah, porque sale de la zona del Croxigor. Vale, pues simplemente lo levantamos y ya está. Este hombre igual. Y este hombre. Y. ¿Moverse aquí? ¿Cuánto? Un 50% de regate. Nah, me sale la pena. Lo levanto, aguantamos aquí a la gente y ya está. Tenemos a puntito, puntito, puntito el takedown. Aguantaremos o trataremos de aguantar para que el soborno. Nos valga para la segunda parte Rollo, ok, marcar el touchdown en el... ¿Vale? Ah, no, pues no, entonces va a ser peor Un touchdown rápido sí que me sirve Vale, he movido un saurio, ok Y moverá el segundo ahora para allá Efectivamente Pues tenemos que marcar el touchdown en el turno 8 Literal otra opción no nos sirve si queremos conservar la máquina para la segunda parte. Y con las lesiones que tenemos ya, no tener la máquina en la segunda es un problema. Vale. Aguantó. Bien. Buf, qué atasco tú. Vale Aquí Vale, vamos a pasar este defensa Hasta aquí Vale, para que haga el apoyo en este placaje Y nosotros vamos a hacer esto Perfecto Y vamos a moverlo para allá mover Muy bien La madre que lo trajo Vale Y lo reviento contra el suelo Ah, oh, desgraciado. Y ahora no me puedo mover por este pasillo. Ok, pues vamos a volver a nuestra posición. Otra no queda. Uh. Eh. ¿Vale? ¿Así? Suponiendo que me tumba ese aún Uf, No, porque aquí Si me tumba este, luego tiene línea directa Para entrar Uf, No sé cómo va a estar esto, eh, vamos a llevar a este hombre para allá A ver si podemos solventar un poquito La situación, por lo menos cerramos líneas Detrás, ok, ¿esto cómo está? Venga, para el suelo Uf, Nada, eh Venga, gallas, dale duro ahí. Muy bien. Buah, venga. Está duro, eh. Venga, no fin, dejamos turno. Y vemos a ver qué tal, cómo se da. No sé si hemos defendido de la mejor forma posible. Creo que no. Va a estar difícil, pero bueno, se hará lo que se pueda. Turno 6, nos quedan 3, Jugamos nosotros por detrás. Eso también es importante tenerlo en mente Vale, vale, vale, vale Él recula y se da, da marcha atrás Me va a dar un poco de espacio Para organizarse y cerrarse mejor Aguanta, campeón Bien, vale, se aguantó Me gusta Vale Sígueme si quieres Vale, o ¡Oh, si puedo placar con la máquina allí Vale, mantente firme, mantente firme. Bien, vale. Uh, vale, vale, vale. A la calle se va este. No, no lo vamos a poder tirar a no ser que sea reventado vivo. Fuerza 3. Vale. Y se va a poner donde él quiera. Uf, es que es una... Estamos aquí en un atasco. Y este no hace más que bloquearme. Vale, vamos a ser más o menos listos. Vale. Vale. Venga, Gallas, dale. Bien. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, esta es buena El blitzer este, aquí está muy bien Vale, aquí ya se tiene que jugar esquives Pero es que vamos a colar este otro blitzer por aquí Para cerrar esa zona Que si quiere placar, que ya tenga que jugarse movimientos O sea, movimientos, que ya tenga que jugarse esquivas sí o sí Vamos a tratar de tumbar aquí a este hombrecillo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué buena pinta tiene esto! ¿Nada? Nada. ¡Ah! Vale, ok. Vale, eso lo vamos a, ir a dejar ahí. Olvidado Y nos vamos a traer este hombre hacia acá Vale Vale, vale, vale, vale, ok Vamos sumando gente aquí al mogollón Me gusta Turno 7 suyo, tenemos dos turnos Aún así, aún así son... Creo que vamos a ser capaces de Poder abrir hueco y correr Para notar Vale Vale Mierda, ese cual esquiva y la clava Oh Va, qué lástima, vale Ok, con eso tiene otro placaje Que le solo tiene que jugar sí o sí Vale mm, Se salvó, vale Y este quiere correrlo, vale Corre y se salva Ok, estamos más centrados Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver todo esto? Nosotros aquí, seguro. Y hay que... Hay que dejarlo cao, cao, cao. Vale, y seguimos porque abrimos aquí este hueco. Ahora, este aquí... No está claro eso. Bueno, no está claro, sí que está claro. Ahí, en las agallas... Muy bien... Vale, y vamos para adelante. Vale, ok. Está en el suelo ahora. Tú aquí. Llega. Hay que jugarse los dos a por ellos. ¿Esto qué tal está aquí? ¿Este tiene algún lado? O sea, tiene que echarse a un lado. Pase lateral. Buf. vale vaya hombre ¿dónde te vas a colocar? oh oh oh oh oh, vale vale vale vale vale abrimos pasillo abrimos pasillo si nosotros venimos aquí hacemos la entrega aquí 67% de recepción vale es que es eso vale vamos a hacer el placaje aquí vale Ah, aturdido lástima Vale, nos sale a cuenta jugarnos los 2,83%. Vale, espérate. Aquí tenemos otro por la caja de gratis. Oh, digo, se planta aquí con el pase lateral y me amarga la vida. Vale, tenemos una buena caja aquí. Vamos a plantarnos aquí. A ver, este primero, este defensa aquí. Vale. Es nuestro turno 7. Él tiene un turno 8. Mierda, no puedo pasar ahora. Así ah, por aquí. Vale. Aquí. Ok. Y aquí que nos vamos a quedar. Y más o menos estamos decentemente cerrados en esa caja. Ahora bien. ¿Este es el de agallas? Sí. Vale, vamos a tirar por agallas aquí. Han fallado las agallas. Vale, nos lo podemos permitir. Bien. Vale, y yo le digo que me quedo. Vale, lástima, lástima, lástima, lástima. Bueno, aturdido. Ok, este turno había que aguantarlo sí o sí para usar el soborno bien en la máquina. Pero el touchdown está casi hecho. Casi hecho. Llegamos, porque tenemos un área brutal, buenísima para poder coronar y llegar a hacer el touchdown. Vale, oh, ok, se gasta el Blitz aquí Para nosotros, mejor imposible Vale Vale Mantente firme Vale, aturdido Ok Vale, ¿cómo vamos a desatascar esto? oh, oh, oh ¿qué ha pasado? Oh, ah, vale, se ha girado ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a desatascar esto nosotros? La primera opción es esta, seguro. Vale. Tú sal de ahí. Vale, y seguimos. Tú aquí. Vale. Vale. ¿Dónde te vas a plantar? Aquí. Vale. Y lo seguimos. No, y nos quedamos. Ahora. ¿Este llega hasta allí? No Vale, tú aquí Sí Y placamos ¿Vale? Pase lateral ¿Dónde te vas a plantar? Ahí Vale, y lo seguimos Sí Vale, ahora ¡Oh! No llegamos Es que son dos a por ellos en este placaje ¿eh? Porque no hay ninguna otra opción de Ok, pegamos la vuelta No, no, no, no Tiene que ser por aquí ¿Y tú qué tal? Oh. No, es que me da más confianza El blitzer Dos a por ellos, dos dados Vale Vale, vale Vale, vale, vale, vale, vale Aquí, seguimos yeah, ni un caos Vale, vale, vale, vale Blue. Uf, vale, bien y, y encima ahora Touchdown Touchdown Limpito Limpito Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien 0-1, 0-1 y afrontamos la segunda parte Con seguridad, con tranquilidad Sabiendo lo que tenemos que ir Y por delante Vale Listo, bien, esa máquina que vamos a aguantar esta segunda mitad. Muy bien, muy bien, hemos sido muy listos, tío. Muy listos. Se levanta alguien, bueno, un esquizo en el saurio se queda noqueado. Perfecto, un muerto, bueno, un herido. Ah, el noqueado sigue. Vale, uh, perdemos tres tiradas. O soborno Bien Bien, bien, bien, bien, bien bien. Esto es perfecto, sin precedentes Nunca habíamos tenido esta máquina Al arranque Vale, vamos a organizar nuestra defensa de forma distinta Aquí, vale Vamos a plantar a esta gente Nuestro hombre con armadura Lo vamos a meter aquí en el centro Vale, perfecto y ahora vamos a sacar... Es que el Matatrolos necesita contacto. Es que estamos en ataque nosotros. ¿Vale? Vale, vale. No, pues oye, entonces con más razón. Con más razón. Vale. Validamos configuración. Ah, digo, patea el Croxigor desde dónde. Eh, vale, vamos a acercarnos por si con el rebote no lo coge y la tenemos que pillar nosotros. Sí. Bien, bravo Vale Vale, ok Turno 9, empezamos la fiesta Vale Bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien, bien bien Empezamos la segunda parte a tope Y el soborno ya está pagado Con esto pff, Maravilloso, agallas, venga, palante Venga, y le ponemos a gente, gente a la máquina, vale, agallas, venga Yo tengo bloqueo ahí también, venga, me va Ok, ahora, vamos a situarnos ya bien, aquí, protegidos, tras la máquina Sí, no, vamos a cerrar aquí que haya un poquito de espacio por si se pierde los primeros placajes. Ahora bien, cerramos con los Blitzers en esta zona. Perfecto. Y perfecto. Y el corredor vamos a desviarlo. Vale, vamos a colocar el corredor aquí. Vale, y, el, y este defensa aquí. Vale, vamos a dejar esto aquí un poquito abierto porque tenemos aquí el Matatrolls, pero... Dejamos estos dos defensas aquí abiertos para que no sea tan directa la entrada, que si quieren que tengan que pegar vuelta, que no sea tan frontal, porque si cerrábamos la caja aquí perdíamos mucho espacio. Ahora bien, vamos a empujar poco a poco con la máquina, todos en bloque, juntitos y hacia adelante, como hemos venido haciendo hasta ahora. Una caja cerrada, una caja, bueno, fuerte no, lo siguiente... ¿Vale? Vale, ok. Solo, ti solo tiene cuatro saurios en juego ahora mismo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. A ver, cómo está planteando. Ok, me está dejando abrir hueco. Él está viniendo a los laterales. Ha desviado a los saurios para apretarme por el costado. Bien. Veremos cómo resolvemos la parte por la zona centro. Vale, es una buena carga. Ok. Movimiento y ya. ¡Oh! Me mm, viene bien, bien eh. voy a hacer la deriva hacia la derecha. Teniendo en cuenta este movimiento, hacemos deriva hacia la derecha y ya está. Agallas, sí. Vale, eso es. Muy bien. Venga. Bien. Yeah, otro lesión, otra lesión, otra lesión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Vale, la máquina, aquí. A ver. Aquí, vamos ganando metros. Hay que ir hacia allá. Seguimos, sí. Bien, vale. Va a ser nuestro baluarte de empuje. Agallas. Yo tengo bloqueo él también. Ok, pues vamos a movilizarnos. Vamos a salir con este hacia allá. Sí. Y a ver este qué tal es capaz de contestarlo. ¿Lo puede contestar? Bueno, un dado, me fío. Yo tengo bloqueo él también, menos mal. Vale, ok. Ya podemos trasladar la caja hacia ese costado. Vale. Y ubicamos este aquí. Bien. Vale. Más o menos cerraditos. Este tiene armadura solo. Pues un dado. Vale. Vamos a meterlo aquí. Sí. Vamos a hacer este... Este Blitz. Vale. Ok, vamos a decirle que sí a seguir. Y vamos a hacer ahora el placaje aquí. Debería ser otro dado. Bien. Vale, me gusta. Vale, y nos quedamos. Venga, Está bien. Está bien, está bien. Vale, ya estamos cerrados. Me gusta. Tenemos espacios porque hay huecos. Pero bueno. Ya está trabajado. Los eslizones... Se nos pueden colar, pero los saurios que hay están controlados y nosotros vamos para adelante. Ahora tiene solo tres aurios. O sea, el, el, es que mirad, mirad esto: tiene todo su, su músculo en el banquillo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Uh, vale. Vale. Vale. Ok. Vale. ¿Cómo desatascamos esto? La máquina no tiene contacto. Vamos a dárselo. ¿Quién está peor? ¿Este fuerza 4 o fuerza 5? ¿Vale? ¿Vale? Aquí, la exacta. Para allá. Seguimos. Bien, cao, bravo. Bravo. ¡Joder! Es que estamos haciendo un trabajo excelente. La máquina esta ha sido la heroína del equipo. No hay ninguna droga, ¿eh, señores? A ver, cuidado ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué despliegue de músculo! Así sí No tienes aureos Uno le queda Uno le queda Pierde un punto de armadura Ala La que te cuento Vale, perfecto Pues nada, nosotros vamos a montar la caja Cómodamente Mira, la montamos aquí al lado de la pisonadora, cerquita de la banda. Perfecto. Vale, vamos a adelantarnos. Vamos a cerrar aquí la línea. Perfecto. Vamos a meter el corredor aquí, que está más, digamos, en zona segura. Ok. Aquí el otro blitzer. Va, y vamos a olvidarnos de estos... Y vamos a venir a cerrar aquí, o sea, estos saurios, ahora mismo, este saurio y el eslizón me da igual Ahora mismo yo quiero acabar de trabajar esta zona y dejármelo todo bien, bien, bien cerrado y cogido por la mano Vale, este matatrols lo vamos a meter aquí si quiere mm, No Vale, matatrols lo vamos a dejar ahí, está bien ubicado Ahora en el siguiente turno le daremos más protagonismo y empujaremos para allá. Este va a a recoger... Es lo que tiene que hacer ahora es tratar de cerrar aquí en este costado. Zona centro y esta banda. En caso de que no lo haga... En caso de que no lo... O sea, al revés. En caso de que lo haga... Yo vengo con el matatroll si empieza a empujar para allá, pero a saco. A quien pille por delante para llevármelo a la banda. Dos. En caso de que no lo haga, entrábamos a piñón y seguimos avanzando. La... La clave aquí va a ser ahora Entrar con la apisonadora ¿A quién le vamos a meter la pisonadora, ¿Vale? Y creo que lo vamos a tirar contra el saurio Y para adelante Sin preocupación, sin problema Vamos a acabar de reventarlos Dale, campeón Vale, nos la vamos a jugar aquí Porque no quiero perder el turno Mierda, solitario Fuck Vale Juggernaut no. Vale, sí, los dos al suelo Ah, no Vale Quedarse Oh, me sirve No, tenía que haber seguido Vale, vamos a seguir Vale Reorganizamos la caja Quiero, con, quiero contacto Nosotros tenemos mucha defensa Mucha gente con defensa, eso nos viene muy bien Vale, vamos a meter los, La gente con defensa en primera línea Claro que sí Vale Y aquí, exacto exacto que, que, que, que nos protejamos Que vengan las leches de cara Vale, cerramos aquí, con estos dos Vamos a cerrar aquí en esta línea Perfecto Y perfecto Y ahora, el matatro los vamos a buscar Contacto directo aquí. Vale, y con este vamos a cerrar. Ah. No, ahí está bien cerrado. Ahí está bien cerrado. Hacemos combo con la apisonadora y acabamos de tapar esta zona. Está bien. Vale, eso es. De deriva gente. Vale, tiene su primera línea. Pero ahora, si no gana los choques, los vamos a contestar nosotros. Si no puede, porque es todo fuerza 2. Si nosotros vamos fuerza 3... Con... Mira, es que se juega hasta esto. Rollo, ok, vamos a jugarlo, ¿sabes? Venga, elige el dado de bloquear. A tu casa. Aturdido. Muy bien. Pierde turno y nosotros para adelante. Perfecto, perfecto. Esta final está encarrilada ya, señores. Está encarrilada ya. Vale, paso lateral. ¿A dónde vas? Ok, me quedo. ¡Bien! Yeah, ¡Otro cao ¡Qué bonito, tío. ¡Qué bonito! Es que es el culmen de nuestra campaña. Esto es maravilloso. Vale. Vale, seguimos. Muy bien. Vale, ok, aquí, a ver qué tal. Perfecto. Vale, para allá. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Mm, es que este que se nos haya quedado aquí nos fastidia un poquito. Vale, podemos ir con la máquina para acá, hacia el centro. Sí, pues vamos a poner la máquina aquí, vamos a derivarla hacia allá. Vale, ganamos, aunque sea unas yardas, hemos avanzado. Vale, aquí montamos la caja Este en dos turnos no se va a levantar Vale Vale, perfecto Buen movimiento Vale, perfecto Aquí y seguimos, sí Bravo, venga, venga, venga, venga Que ya estamos ahí, que ya estamos ahí la copa nos espera Bien, esta defensa está aquí La línea frontal no me la ha dado a tumbar De la caja Con mucho me pegará la vuelta Pero ya está hecho Ya está hecho, señores Quedan tres turnos para saborear la gloria El nacimiento del club de la taberna roja negra En Blood Bowl Fue con este objetivo Fue con el objetivo de ganar la copa Blood Bowl Empezamos poquito a poquito Yendo los torneos un poquito de, pues eso De los restillos, equipos amateur Pero guau Hemos pegado un cambio increíble Desde que comenzamos la campaña Pero sin duda Vale, nada Venga, colócate donde quieras Que yo Tenía que haber seguido Otro cao, madre mía Perfecto, es que estamos barriendo Todo lo que pillamos por el medio Vale, aquí, sí Perfecto Vale Vale eh, ¿lo podemos tomar? ¿Tiene paso lateral? No. Vale, aquí. Seguimos. Vale, perfecto. Otro es a la calle. ¡Oh, no! Vale, ok, yo tengo bloqueo y él no. ¡Cao! ¡Madre mía! ¡Otro cao, tú! Vale, perfecto. ¿Cómo vamos a formar la caja? Vale, aquí esta zona me parece bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Nos llevamos al corredor para allá. Perfecto. Este defensa aquí llega? Sí, perfecto. Vale, pues cerramos así. Y este aquí. Vale. Ok, vamos a meter a la máquina aquí. Que tenga contacto con los que quieran Los que hagan falta Perfecto Y cerramos turno Pues nada, le quedan a él cuatro jugadores nada más en campo Esto va a ser un trámite simplemente Ojo Puede doler, cuidado Apretamos los dientes Venga Venga, venga, está bien, está bien, está bien oh, de... Bravo Y encima ni regatean Va, perfecto, están hechos, bueno, hechos polvo No tienen moral ya uh. ¿Se salvó? ¡Ojo, píllalo! El escurridizo, tú Venga ¡Está bien, está bien, está bien! No, esto es un machaque ya Vale No, es que mira, mira, mira, mira ¡Vale! ¡Venga! Cuatro lesionados Esto ya es un baño de sangre, tú Todo, se va a quedar todo su equipo En el banquillo, ¿eh? Me levanto y voy a aplacar con el Blitz, con la máquina. ¿Vale? Venga. Te lo compro. Y te sigo. Venga, entramos en contacto. Nos movemos todos en grupo, pero entramos en contacto. Hombre. Vale. Vale, perfecto. Bien ubicados. Ahora. Y nuestro... Uh, al pozo que te vas. Lástima, lástima, lástima, lástima. Vale. Ok, nada. Lo, lo que te queda es rezar, hijo mío. No te agobies. Ya tenemos ahí otro touchdown. Venga. Vale, aquí activamos el Juggernaut. ¿Qué? Ah, el Jaggernaut lo hemos activado antes porque teníamos el Blitz. Bueno, no pasa nada. Hemos acabado. 1-0. Campeones de la Copa de Blood Bowl. No, no sé Nada más que decir Trabajo honrado Poco a poco Remando Desde los principios Partidos complicados Juntos en nuestra casa No hay nada más que añadir ¿Dónde está? Que saquen la copa Que saquen la copa Que saquen la copa Validar Vale La experiencia La tesorería Factor fan ¡Ah! ¡Qué bien! Vale los puntos de jugador. Nada. Es que ha sido un partidazo su... ¿Cuántas 16 las rotas? Hemos tenido un montón de lesiones. Hemos tenido un montón de lesiones. Nada. Campeones de la Copa de Blood Bowl. Nada. Temporada 1 finalizada. Nada más que añadir. Sí, teje Ahora, bueno, a ver, como es el formato de de Liga Eterna, no paras de rodar y puedes jugar todas las, de estas que quieras, lo, entre comillas. ¿Esto, ¿Esto seguimos invierno? Ah, no, esto es otoño solo, pero bueno, no vamos a entrar a jugar más más ligas, el equipo... Ha quedado como ha quedado, somos campeones de la copa del Blood Bowl, o sea no hay mayor torneo que se pueda ganar en el universo de Warhammer, en el, en, el, en el viejo mundo, así que nada, aquí vamos a cerrar esta serie de Blood Bowl y lo que veremos será a partir de ahora, bueno... Nos despedimos, pero nos despedimos hasta que tengamos nuestro ansiado Blood Bowl 3. No vamos a parar de tenerlo encima en Blood Bowl 3. Vamos a seguir teniendo noticias de Blood Bowl 3. Siempre que haya algo relevante que contar, lo traeremos aquí a la taberna con un noticiero como estamos teniendo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado esta copa de... O esta, bueno, esta, esta campaña de, de Blood Bowl con este equipo enano que hayáis disfrutado con nosotros que cada partido os haya hecho vibrar que hayáis tenido momentos memorables que os hayan encantado y con esto sin más nos despedimos ahora bien lo de siempre seguidnos en Twitter a los dos tanto a Kiwi como a mí que van a estar los dos en la descripción que comentamos un poquito de todo también seguidnos espérate vamos a despedirnos con el equipo de fondo. No, es, es, estos estos son los chicos que han llegado a ganar la copa de Blood Bowl, empezando desde los inicios así que seguidnos Twitter a los dos que está nuestra inscripción. También seguimos en Twitch, que tratamos de abrir, bueno, cuando no es posible. Ahora mismo está un poco parado, pero se intenta. Y bueno, por último, suscribiros a la taberna Roca Negra. Estamos subiendo contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.